A ver. ¡Uh! Un poquito lagueado, pero. No, estas cosas no funcionan. Oh, sí funcionan. Oh. ¡Ah! ¡Ah! Es que es difícil. ¡Oh! Ok. ¡Uh! Estamos volando. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ah! ¡Oh! Ok, vamos, vamos, vamos. ¡Uh! He desaparecido. ¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Mr. de aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes de Roblox Hoy, hoy tenemos por fin de vuelta eh, a este, este gran juego de Sonic The Hedgeblocks. Eh, hace varios meses que lo jugué, hace como unos dos meses más o menos lo traje al canal Pero bueno, eh, muy buena música, muy buena música como les decía, hace unos meses que lo jugué, hace unos meses que lo traje al canal, pero lamentablemente el creador del juego eh, pues cerró el juego original. La versión anterior era Sonic the Hedgehog's Adventure, esta es la segunda versión, Sonic the Hedgehog's Advance, la cual estaba excelentísima. Era uno de los mejores juegos de Sonic eh, en Roblox que había jugado en mi vida y lamentablemente pues lo, lo cerraron porque el creador había recibido muchas críticas malas eh, por el diseño de los personajes... Que a mí me ha parecido muy bueno, la verdad. Pero bueno, pues el juego está bastante bueno. Si quieren, eh, vamos a ver. Eh, eh, vamos a empezar ya a jugar. Si les gusta jugar en móvil, en celular, pues aprovechen. Porque el juego está disponible para móvil. Eh, vamos a ver. Test Stage Select. Tenemos varios Stages para jugar. Qué bien. Ok, voy a usar el mouse porque esto sí que se está bugueando aquí. ¿eh? Eh, tenemos varios Stages eh, disponibles de testeo en el, en el juego anterior podías jugar en, en en emerald coast pero al parecer aquí aquí no aquí tienes que jugar los test stages. y vamos a probarlos todos pero la verdad es que es muy prometedor ¿eh? miren como pueden ver aquí tenemos opción de eh, móvil y tenemos opción de ex, de pc xbox entonces eh, nosotros vamos a jugar en, en pc Multiplayer. Vamos a ver cómo está el multiplayer, ¿eh? Funcionando. Oh, ya ya ya ya ya. Ya funcionó, ya funcionó. Se ha tardado mucho, pero ya ha funcionado. Oh, oh, oh, qué buenas. Qué buenas eh, animaciones de correr, ¿eh? Oh, oh, oh. No me esperaba algo así, incluso está hace gestos mientras está corriendo. Miren. Op, oh, op. Oh, op. Oh. Pero qué fantástico. Uh, uh. Aquí está con el botón de la A, saltamos. Tiene doble salto. ¡Oh! Vaya, ahora sí que tiene doble salto, ¿eh? Se ve increíble. No puedo creer cuánto ha mejorado. Hasta las púas se mueven y todo. ¡Wow! Eh, ha mejorado mucho desde la versión anterior, ¿eh? Aquí tenemos nuestro doble salto. Vamos a ver. ¿Podemos hacer bus? ¿Podemos hacer un bus? ¡Oh, oh, oh! Así que esto ya es más como un tipo eh, Sonic on List. Vamos a ver si podemos hacer un acercamiento a la cámara. No, no se puede. Eso es todo. Ok, qué preciosidad, eh. Qué increíble. Eh, tenemos la barrida, la deslizada. Gatillos, tenemos los esquives. Oh, ¡Wow! Estoy más que feliz con esto, eh. Estoy más que feliz. Tiene muy, muy buenas físicas. Este juego tiene un gran potencial. ¡Wow! ¡Miren! ¡La patada! Oh, oh, oh, oh. ¡La patada! ¿qué? Pero qué impresionante, en serio Este juego tiene mucho potencial No lo puedo creer Mejoró muchísimo Espero que el juego, que el creador eh, Pues siga con los updates con este juego eh. Vamos a ver cómo, cómo están Estas cosas ¡Wow! Oh, oh, oh. ¡Wow! Se me van los frames, se me va la fluidez A ver, este... No tenemos spin Me gustaría que tuviéramos spin la verdad Pero es más que suficiente con el boost Es más que suficiente para tenerme feliz A ver, quería cruzar por ahí Ok, tengo que saltar, si no, no funciona, eh ¡Wow! RB, no sé cuál es el RB ¡No sé cuál es el RB! ¡Oh, wow, wow! Está atorado, está atorado Ok, tiene varios bugs, obviamente Se ha atorado ahí ¡Qué bonitos trucos! Pero se ha atorado aquí, a ver Se está atorando aquí Bueno, ah, y miren, también tenemos el, el pisotón Y Sonic con su animación en el suelo Se ve increíble Se ve genial No puedo esperar a que haya más personajes A que, a que podamos, podamos jugar con eh, Super Sonic Vamos a ver aquí, vamos a probar los, las cajitas Esto va a ser increíble Es una combinación de Sonic Adventure Con eh, Sonic Unleashed Sonic Generations está súper A ver, vamos a estas plataformas ¡Oh! ¡No, no, no, no, no! ¡A los Gromitos. ¡Ah! ¡Uy! Eso estuvo cerca ¡Ajá, ajá, ajá! Más o menos funcionan estos ¡Woohoo! ¡Está increíble! ¡Los dash panels sí funcionan! ¡Wow! ¡Wow! Este juego es increíblemente divertido ¡Espera! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo ha hecho solo el, el light dash! ¡Wow! ¡Wow! ¿Pero por qué hacia allá? ¿Por qué? ¿Por qué hacia acá? ¿Hacia acá nos va a lanzar al abismo? ¡Al abismo de la perdición! ¡Wow! ¡Au! Al parecer va estar Shadow Vamos a poder jugar con Shadow luego Vamos a poder elegir los personajes Eso va a estar increíble La verdad sí estoy muy emocionado porque haya más personajes en este juego Aún no hemos probado todo Estamos probando las físicas de este, de este mapa eh, Vamos a ver los robots A ver Wow Eso fue raro Ok, ahí está uno Que me ha quitado anillos Wow <risa> ¡Au, au! Ok, al menos no me mata, eh Qué bien, qué bien Estos todavía no funcionan Lo que sí es que hay que trabajar un poco En esto, en, la, en las físicas Del bus Porque están muy buenas las físicas del bus Pero no está bien esto De que se frene Esto, miren, se frena Se frena Instantáneamente cuando debería de seguir Para poder saltar Después de hacer bus Oh, wall jump Enemies, wall jump ¿Podemos hacer wall jump? A ver, vamos a hacer wall jump Ah, aquí está Un poquito lagueado Y Oh <risa> Wow Está fantástico Oh, esperen, pero aquí, aquí, aquí hay más No hemos probado esto Wow Wow <risa> Son eh, abanicos Oh <risa> Sí, como esos eh, ventiladores. A ver, y aquí hay un botoncito. A ver si esto libera el muy, ma ah, muy bien. Sí, funcionó. Aunque se debería ver así desactivado, eh. Digo, activado. Se debería ver más azul activado y más transparente desactivado. Uh -huh. Bueno, creo que ya es todo lo que hay que ver en este mapa, pero aún hay otros dos mapas que podemos ver rápidamente. Y contenido extra. ¿Les gustaría ver contenido extra? Pues si no, no me importa, lo voy a mostrar. <risa> Así que vamos a los demás mapas. Bueno, vamos a echarle un vistazo a Shore Heights, luego a Slope, a, a Slope Land y después al contenido extra, ¿va? Y... ¡Wow! ¡Qué bien se vio eso, eh! ¡Uh! Tenemos la música de Metal Harbor. ¿Eh, ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Woohoo! ¡Uh! Oh, oh, qué bonito! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! oh qué ha pasado? ¡Ey, hey, hey! Eso fue raro, pero va bien, va muy bien, eh. ¡Ah, espérate! ¡Espera que tenemos! ¡Oh, oh, eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! eh, eh! Y ahora aquí, es es difícil ¡T! ¡Eh! Hey, ¡Le he picado la... Ah, le he picado la R Es que es difícil moverse hasta la T Cuando estoy usando mi teclado Ya está, ok, la U <risa> Ok, eh, la verdad es que Puedo ya imaginar esto con eh... ¡Wow! Con, con Metal Harbor ¡Madre mía! Con Metal Harbor Sería súper... ¡Oh, oh, oh! Genial ¡Oh! Se vuelve difícil Oh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Es que es difícil oh. Ok. Uh, estamos volando ¿Qué ha pasado aquí? Oh. Oh. No sé qué fue eso Podemos correr por el agua uh, Sí podemos correr por el agua uh. Pero debe de haber algo aquí que podamos activar Aquí está Muy bien Y listo a ver Muy bien Y al al, al al dash ¿Cómo se llaman estas cosas? Había olvidado su nombre Dash panel ¡No! ¡Wow! ¡Oh! Me he equivocado ¡Oh! ¡Ay! Me he equivocado Pero ha funcionado De todas formas ¡Ah! A ver ¡Uh! Un poquito lagueado Pero no Estas cosas no funcionan ¡Oh! Sí funcionan si ¿Sí funcionan acá, ¡ate! ¡Wow! Me ha lanzado kilómetros. ¡Wow! ¡Oh, espera, ¡Espera, espera, espera! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hago el stomp? ¿Con la Q, con la Z, con la G? No sé qué hacer. ¡Oh! Está bugueado. ¿Qué es esto? ¡Ay, ah, ay, ay, ay! ¿Ok? ¿Ok? Bien, bien, oh, wow, wow, wow Estaba, oye, no debería de lanzarme tan Tan atrás oh, Me mató Bueno, voy a tener que ignorar a Estos robots, tal vez pueda Saltar hasta allá Tal vez mm, Lo intento Lo voy a intentar Sí, lo pudimos saltar Ok, te uh -huh. Vamos a ver aquí Estamos en el checkpoint, por fin ¿Pero qué? Sí, sí, funcionó ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Espera! No creo que pueda llegar allá ¡Oh, no, no, no, no! no! Ok, sí voy a llegar Sí voy a llegar Ok, ya está Ok, esto es peligroso, ¿eh? ¿eh? Porque si lo hago puede que me funcione mal Ok, ha funcionado muy bien Ha funcionado muy bien ¿Esto no va a funcionar? Esto no va a funcionar ¡Wow! Oh, ¡Sí funcionó! Parece que solamente con el control lo no funciona bien ¿eh? Ahí ¡Ah! <risa> ha hecho la animación en el aire Pero bueno, muy buena animación eh. Muy buena animación Ahora vamos a probar el siguiente stage Y luego vamos a probar el Gaia Temple Que es un extra No sé si es un stage, pero igual vamos a verlo Bueno, ahora vamos a ir a Slope Land ¡Wow! ¡Wow! Eso este es un escenario un poco más elaborado. Uh, y con buena música. Esto es un escenario más elaborado al estilo. Eh... Ok, pensé que podríamos ir por aquí por los. A dar la vuelta. Supongo que en un futuro se podrá. Que podemos dar la vuelta de cabeza por los cilindros, igual que en el. en el. Eh, en el Sonic Simulator, el Sonic Eclipse Simulator. Esa canción es de Sonic Mania pa -ra -pa -ra -pa -pa -pa -pa -pa. Supongo que esto va a funcionar en un futuro Por ahora no <ríe> No se puede ¡Uh! Aún así es muy divertido ¡Wow! ¡Oh! Imaginen esto con el con el Sonic clásico Con Drop Dash y todo Wow, estaría fantástico eh. Pero bueno, no hay eh, mucho que hacer en este mapa de físicas No hay mucho que hacer, la verdad pero está muy bien ¿eh? Eh, eh Vamos a ver el mapa De Gaia, ok, bueno no sé si es un mapa Pero vamos a ver el, los extras, ok, vamos a verlos Ahora mismo, miren los zapatos Tiene reflejo y todo Wow, no los había notado bueno, bueno, ya es hora de ir a los extras Vamos a ver los extras Ya le he hecho un ojo y la verdad es que hay bastante contenido extra Así que vamos a verlo Y aquí está, aquí tenemos todo el contenido extra Los fanarts eh, que todavía no llegan eh, Y todo esto, nada de esto ha llegado aún. roleplay Parece que va a haber modo roleplay uh -huh. Cuidado Sonic Freedom Universe Bueno, esto no es lo de Gaia Temple uh -huh. Wow, esto no es Gaia Temple Esto es Radical Highway Oh, oh, oh. Eh, pero creo que es un juego aparte Esto es un juego aparte en realidad eh, No creo que tenga las mismas físicas ¿Qué más tenemos aquí? Anillos oh, Pensé que ya se había terminado Esto uh -huh. Radical Highway oh, Más o menos está funcionando esto No tiene exactamente las mismas físicas Que el, juego, que, que, que el mapa anterior de Headblocks Advance pero se ve increíble, no tenemos boost eso está más parecido al Sonic Adventure normal pero tampoco creo que tengamos Spin Dash, realmente no tenemos casi nada más que Homing Attack, aún así vamos a terminar este mapa porque se ve increíble, <ríe> está muy divertido a pesar de todo pero necesitamos a Shadow, necesitamos a Shadow en Radical Highway, eso es lo más genial, Shadow en Radical Highway. Bueno, ahora vamos por este. Oh, ¡Ah! uh oh. Ok, no sé si esto debía pasar, pero bueno. Uh, uh, uh, uh, uh. ¡Ah, no! Es que la U está muy lejos de mi mano. No, no he ido por el camino que debía, pero vamos a volver acá. Es la U. ¿Por qué tan lejos? Y creo que hasta aquí llega. Creo que hasta aquí llega esto. ¡No! Nope, ¡Aquí hay más! ¡Hay más abajo! Ok, vamos, vamos, vamos. Uh. He desaparecido. Pues este es eso es todo. Este es el, el, el área final en donde debería estar el anillo para terminar el, el, el nivel. Pero al parecer, pues no, no está. No está terminado aún. Eh, la verdad es que está muy bueno este fangame. Ha estado, ha estado increíble. Eh, tiene muy buenas físicas. Y bueno, tiene mucho, mucho, mucho potencial. Eh, Apóyenlo yendo vi, eh, al juego. Eh, jugándolo. Probándolo. Eh, dándole like. Eh, y pues, tal vez, quién sabe, se convierta en el próximo Sonic Eclipse Online, pero con mapas reales. Así que, bueno, eh, antes de que se termine este video, quiero enviar unos saludos a toda la gente super, ultra, mega genial que deja su like, comparte y comenta todos mis vídeos. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!